¡Hola! Soy Nilton Navarro y estas son las 12 cosas que no sabías de Snapchat. ¿Sabías que su icono fantasma se llama Ghostface Chila? Y está inspirado en Ghostface Chila, un rapero del grupo Butan Clan. Esta red social comenzó con el nombre de Picaboo. Ivan Spiegel y Bobby Murphy dirigen Snapchat. Pero en el origen de la creación de esta aplicación también estuvo Frank Reynald Brown. Pero Frank los demandó al afirmar que fue él el creador de la idea. Así que Ivan y Bobby lo expulsaron de la empresa para evitar conflictos. En noviembre del 2013, Facebook intentó comprar Snapchat, ofreciendo 3 mil millones de dólares. Snapchat cuenta con 166 millones de usuarios activos diarios. La comunidad Snapchatera dedica entre 25 y 30 minutos diarios a usar la aplicación. En 2016 sacó a la venta las gafas Spectacles, que permiten hacer fotos y videos que se graban directamente en Snapchat. Estas se agotaron en solo 24 horas. Tan solo en publicidad, en 2017 Snapchat obtuvo ingresos de más de 700 millones de dólares. En noviembre del 2014 Snapchat añadió la función SnapCouch, la cual permite enviar dinero a tus contactos a través de la aplicación. Los usuarios que más usan Snapchat tienen una media de 12 a 23 años de edad. El 2 de marzo del 2017 Snapchat empezó a cotizar en Wall Street. ¿Te gustaría trabajar en Snapchat? Tienen más de 150 ofertas de trabajo de diferentes categorías, informática, marketing, comunicación, legal, ventas y mucho más. Puedes trabajar en París, Los Ángeles, Londres, Nueva York, San Francisco, Toronto y en remoto. Así es, te ofrecen la oportunidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Te dejo el enlace de las ofertas de trabajo en la descripción del vídeo Estas son las 12 curiosidades de Snapchat que no sabías. Si te ha gustado el vídeo dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿de qué tema te gustaría que hiciera el próximo vídeo Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo